Para abajo, para abajo, checa el swing, el movimiento que trajo, me relajo, mm, retumba al bajo, mami llegale, ah, sin relajo, para abajo, más para abajo, checa el swing, el movimiento que trajo, me relajo y retumba al bajo, mami llegale, sin relajo. <tose> me aprenden lo que Laberintos que pensé que no existían. Aunque no tengo ni un quinto, aprecia mi filosofía. Eso es de todo. Sobre el mí que me van a decir a mi aprendiz jaja, ja, Muero de la risa Mientras en un ritmo siempre verán ceniza Porque estoy prendiendo el alma por voces que me exorcizan Escúchalo para dominarles la mente Batalla de especie, vive el mejor recipiente Batalla de especie, vive el mejor recipiente Mueve el culo de barra abajo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 Caliente las ganas, ella las trajo. Tra, tranquila haciendo el jale mi trabajo. A ella le fascina y yo me bajo. Esta noche se puso buena. Ese culito no con cualquiera está. Le encanta y me envenena. Ella me seduce pero Llega. narra buena barra y conecta pa'l el mundo directo la tierra seca estilo nuevo seca level mi letra algo diferente adictivo cuando, cuando salgo pa' la llega narra buena barra y conecta pa'l el mundo directo la tierra seca estilo nuevo checa, le mi letra algo diferente adictivo cual meta Mueve el culo de para abajo, para abajo Shécate el swing, el movimiento que trajo Me relajo y retumba al bajo Mami llegale, sin relajo Para abajo, más para abajo Shécate el swing, el movimiento que trajo Me relajo y retumba al bajo Mami llegale, sin relajo